Hola. Hola. soy Pedro Santos. Soy graduado en fisioterapia y también soy instructor de pilates y dirijo clases de gimnasia abdominal y compresiva. Mi enfoque en el cuerpo es de búsqueda de conciencia, porque muchas veces vamos caminando, levantamos peso y no somos conscientes de que en esos movimientos nos estamos haciendo daño. Por ejemplo, lo más común es a la hora de levantar un peso que nos agachamos doblando toda nuestra columna, cuando inclinamos la columna de esta manera toda la presión va a la zona vertebral, especialmente los discos que tienen que soportar muchísimo peso y si cogemos una carga e intentamos levantarla con esta zona lumbar sin contraer muy fuerte nuestra musculatura, solamente por esta posición ya vamos a generar tanta presión que podemos ir multiplicando este peso por tres y aplicarlo entre nuestros discos. Evidentemente llega un momento en el que ya no puede soportar esa carga del disco intervertebral a las vértebras y podemos notar esa molestia primero a nivel muscular y después lo notaremos a nivel de los huesos y los discos intervertebrales causando posibles herniaciones o protusiones. Entonces, es muy importante para prevenir esos dolores, tener en cuenta la biomecánica, intentar mantener la columna bien recta, levantarnos, doblar las rodillas... Este sería un ejemplo muy común que podéis encontrar en todas partes, esta ergonomía, igual cómo estamos en el ordenador, que no haya la cabeza adelantada que los hombros no se nos vayan muy hacia adelante, mantener estas posturas que hacemos cuando estamos cocinando, cuando estamos estudiando... Hay muchísimas posturas que las tenemos que hacer delante, porque en nuestro contexto social la mayoría de actividades se hacen aquí, entonces es fácil que tengamos alguna descompensación muscular y que la parte anterior del cuerpo, especialmente a nivel de pectorales, esté mucho más fuerte y tirante respecto a la espalda que queda más débil. Entonces, simplemente con esta toma de conciencia de parar un momento durante el día y cómo tengo los hombros, cómo siento la posición de la cabeza respecto al resto del cuerpo, buscar herramientas tan sencillas como cómo siento la cabeza, está más pesada en esta posición que si la llevo un poco más para atrás, estos ligeros cambios sutiles pueden hacer que los músculos descansen mucho más. Entonces, simplemente tomando conciencia de llevar la cabeza un poquito más para atrás, con la barbilla un poco más hacia abajo, mirando hacia el horizonte, intentando crecer hacia arriba porque tenemos la gravedad que siempre nos está intentando bajar. Tenemos que luchar contra ella, porque si dejamos que nos venza, al final todo ese peso va a recaer en nuestra columna vertebral, en nuestros hombros, caderas, rodillas y finalmente los tobillos. Y si no están bien alineados o compensados muscularmente, porque nos adaptamos a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo un futbolista que suele chutar siempre con la misma pierna y la otra suele ser la de apoyo. Nada más palpar ya vamos a ver que hay una diferencia muscular importante y eso en el juego pues le puede ir bien, pero fuera de ese contexto es posible que le dé algún problema. Y esto pasa con cualquier trabajo. Entonces es importante tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo, buscar esta armonía en el cuerpo, buscando posiciones que sean fáciles de sostener y que ser consciente de que si llevo el hombro aquí Noto cierta incomodidad y que si abro apertura hacia afuera, noto que el hombro prácticamente no lo siento pesado, está ligero. Buscar esta sensación, que es fácil hacerla con el hombro, en todas las articulaciones del cuerpo. La cabeza, los hombros, la cadera, muy importante, las rodillas. Buscar esa comodidad y buscar desplazarnos desde aquí. En esta consciencia corporal se empiezan los ejercicios en movimiento más dinámicos, que incluyen algún estiramiento o algún ejercicio incluso de flexiones, pero no simplemente es buscar ese movimiento, sino hacerlo con una intencionalidad, siempre con una función, pensar en actividades de la vida cotidiana y hacer que nuestro cuerpo se pueda desenvolver en esas actividades de la mejor forma posible y que sea lo más fácil para nuestro cuerpo para buscar este bienestar en todo movimiento que hagamos durante todo el día. Si todo esto te suena interesante y te interesa probar una sesión de este movimiento consciente de salud natural, contacta nuestras redes sociales o llámanos por teléfono y te atenderemos enseguida.